Bueno, Hola a todos, hoy, hoy este es el mejor video que voy a traer en este canal Hoy les voy a enseñar algo demasiado épico, miren Resulta de que si tú querías una cara o si quieres la cara más cara del mundo Así sin pagar, es muy sencillo, o sea es más sencillo de lo que yo creía Solo te vas acá y bueno, y si se preguntan por qué tengo eh, Roblox en inglés, es para practicar mi inglés. A ver, miren. Heads Classic Faces. Bueno, aquí la cara que quieren. de la cara que quieren. Y bueno, aclaro algo muy útil. No puede haber ninguna extensión instalada, ya que esto eh, no dejará de que esto salga bien. Tienen que tenerlo sin extensiones Aquí como ven yo no tengo ninguna extensión para Roblox Entonces bueno, lo que vamos a hacer es Bueno, esperen, esta cara no es la que quiero, a ver Yo la que quiero es A ver Se pueden poner cualquier cara O sea, cualquier cara, cualquier cara Miren Faces ¿Dónde está faces? Faces, faces, faces Faces Miren Se meten a la cara que quieran yo en este caso me voy a poner la máscara del mundo eh, Bueno, la que ustedes quieran En este caso eh, ellos, ellos, ellos. Estos, miren Estos que son carísimos Le hunden así como si fueran a descargar una imagen de Google Le dan a guardar imagen como Le ponen de nombre Face, face, así como se, así sin mayúsculas O sea, minúsculas, así como yo lo escribí F minúscula a mayúscula, ah, digo F minúscula a minúscula, C, C minúscula Y e, e, e minúscula, así, todo en minúscula Si le ponen alguna en mayúscula ya no les va a funcionar Entonces le hunden guardar Ah, bueno, esto pasa porque yo ya he hecho este truco un montón de veces. Bueno, entonces le van, a, le van a hundir aquí a guardar imagen. ¿Cómo? Se la mandan al escritorio. Aquí está la cara. Se guarda como PNG. Así, sin fondo. Entonces ahora lo que hacen es hundirle acá. Cambiar nombre. Face. face. Ahora... Si ustedes tienen el acceso directo de Roblox Acá en el escritorio que les aparece Roblox Player O, o si no buscan Roblox aquí le hunden aquí en el que se llama Roblox Player Si lo hunden en este que se llama Roblox Solo Ese, ese no es Entonces le hunden aquí en abrir ubicación del archivo O si lo tienen en el escritorio lo hunden aquí Y abrir la ubicación del archivo Ahora lo que van a hacer es hundirle aquí en Content Después a Textures y después buscan este archivo que se llama Face. Bueno, yo aquí ya iba cambiar la textura de la cara porque ya he hecho este truco. Pero bueno, entonces lo que van a hacer es borrar el archivo Face. Le hunden Eliminar. Una vez que lo hayan eliminado, ahora ya tienen eh, en el escritorio donde hayan guardado. La imagen de que descargamos, ya sabes cómo, así le hundes guardar imagen como, y después esta le hunden copiar y se van a, a Roblox, aquí, abrir la ubicación del archivo, content, textures y pues bueno, lo volví a repetir por si ustedes no hayan eh, entendido, ahora lo que hacen es pegar el archivo, lo pegan Una vez ya está acá Y bueno Ahora se van a Roblox Ah, y bueno Algo que les quiero decir es de que Tiene que ser obligatoriamente así De que se meten a la Avatar shop Heads Y después a Classic Faces Después le unen aquí Y Guardar imagen como Porque Si buscan aquí No sé eh, Carita Carita Feliz con, con lengua Con lengua Afuera Afuera Roblox Imagen descargar No, así no No, no se puede hacer de otro lado Porque si no puede que quede chueca la cara Tienen que hacerlo así como yo les digo Y bueno, a ver Miren, una vez que tengamos la cara Pues bueno, ya le expliqué La envían acá a cada Textures Y bueno, algo muy importante De que si no lo hacen puede que no les funcione el truco Tienen que irse a Gtenbori Classic faces, como si, fuera, como si se fueran a equipar una cara O sea, digamos que yo tengo esta cara ahora mismo No, me la tengo que quitar, me la quito Ahora lo que hago, o sea, digamos de que yo tengo esta, no Me la desequipo, o sea, me la quito Porque si me la pongo, yo sé que no va a funcionar el truco Entonces así, sin caras Y bueno, y miren, como ven, aquí no se ve la cara Porque solo se ven los juegos entonces, bueno, miren, me voy a meter a este juego de acá Miren, miren de que se sí funciona Y bueno, y si, si tienen alguna duda o algún problema, coméntenmelo de que yo respondo Yo respondo ahí mismo y Miren, sí funcionó el truco Y ahí tengo los ojos Y funciona con cualquier cara Pero, eh, bueno eh, ustedes si buscan acá en Google no sé eh, Epic Face Roblox PNG y lo descargan de alguna página no les va a funcionar tiene que ser así como les dije y bueno eh, no se pueden poner de cara cualquier cara o sea no es como de que yo me puedo poner esta My Little Pony ahí toda rara así de cara no tiene que ser de Roblox de acá y pues bueno les va a funcionar Y bueno, no olviden suscribirse Y dejar la campanita activada Porque yo yo hago videos Bueno eh, Hago videos muy eh, Muy seguido, super seguido Es demasiado raro De que no haya subido un video más de Dos meses Yo subo videos cada segundo O sea, cada milisegundo A ver, un, un video por segundo No, mentira, pero bueno eh, Ven cómo funciona Miren de que se funcionó Funciona con cualquier cara Y bueno, eh, espero les haya gustado el video No olviden dejar su campanita Y suscribirse por acá abajo Y dejar su like y comentar No sé, salúdame o algo así De que eso me pone feliz La garganta que ansió mojar Que temo ahogar you